hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar a eliminar el historial de navegación de nuestro google chrome comencemos para ello nos desplazamos hacia la parte superior derecha donde tenemos estos tres puntos hacemos clic ahora vamos a historial hacemos clic ahora vamos donde dice eliminar datos de navegación hacemos clic ahora Acá tenemos que poner todos, ahora hacemos clic donde dice borrar datos, ya se están eliminando los datos de navegación, esperemos, ya se eliminaron todos los datos de navegación. Ahora volvemos a la pestaña interior, hacemos clic. Como ven, ya no tenemos el historial de navegación. Ahora hacemos clic en eliminar datos de navegación otra vez. Vamos a avanzada. Ahora seleccionamos todo menos, contraseñas, datos de aplicaciones alojadas y licencias de medios. Hacemos clic donde dice borrar datos. Ahora volvemos a la pestaña anterior. Hacemos clic en eliminar datos de navegación. Ahora hacemos clic acá en el enlace este. Ahora vamos a los tres puntos que están acá arriba. Hacemos clic en eliminar actividad por... Acá donde dice OIS, hacemos clic y seleccionamos desde siempre. Ponemos eliminar eliminar, se ha eliminado toda la actividad desde siempre. Esto es todo amigos, muchas gracias, nos vemos en un próximo video, suscríbanse a mi canal y pongan me gusta, activen la campana si reciben las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta pronto.